¿Qué es la hidrogenación del agua? La hidrogenación del agua es un proceso mediante el cual se añade hidrógeno al agua para aumentar su contenido de este gas. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y el más abundante en el universo. En la hidrogenación del agua, se disuelve hidrógeno en agua a alta presión mediante distintos métodos para que se disuelva lo máximo posible en la solución. La hidrogenación del agua no solo aumenta su contenido de hidrógeno, sino que también puede reducir el tamaño de sus moléculas, lo que facilita su absorción y mejora su hidratación. Adicionalmente, el hidrógeno disuelto en agua puede actuar como antioxidante, reduciendo el estrés oxidativo en el cuerpo.